Mejor equipo deportivo. Rafa gol, gol, gol, gol. gol. Es Rafa gol, Rafa gol, gol, gol. Go, go. go. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio tenemos este debate de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, en las frecuencias del AM 710, 7 en, el, en 910 en el AM, la voz del Río Grande, y también estamos a través de Canela Estéreo. ...87.9 en el FM... ...además de Facebook Live, de YouTube... ...nuestra emisora virtual... ...www.rapagol.com Bueno, aquí estamos para hablarles... ...de lo que ha sido la jornada... ...una semana bastante agitada... ...con fútbol... ...campeonato de liga... ...copa Colombia... eliminatorias al mundial... ...esta semana tuvimos partido de eliminatoria... ...frente a Uruguay... ...y hoy frente a la selección de Brasil... Y en el campeonato, en el rentado en Este fin de semana también hubo fútbol Tenemos ya resultados de nuestros equipos Antioqueños, como le fue A nuestros equipos antioqueños En este fin de semana Así que comenzamos con Nacional Que derrotó, a la, anoche Nacional Derrotó cuatro goles por uno Mi estimado Gustavo Al equipo del Huila Cuatro goles por uno Y terminó Con problema el partido Bueno, también tenemos que ...el equipo del Medellín empató con Envigado 0 a 0... ...el sábado, el viernes anterior... ...Medellín 0, Envigado 0 la noche anterior... ...y el, el, el de Nacional, ya lo hemos dicho... ...ganó de visitante ante 4-1... ...y Águilas derrotaron 1-0 al equipo de Patriotas... ...ahí están los cuatro equipos antioqueños... ...de estos temas vamos a hablar en algunos momentos... ...así que los estamos invitando... Porque siempre eh, estamos confiando en las promesas de Dios Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas Y son para que nosotros las grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón Y que las apliquemos diariamente Bueno, vámonos entonces con los premios Porque esta noche entre las personas que nos llamen Vamos a estar eh, obsequiando premios Y entre las personas que estén también a través de las redes sociales pueden llamarnos porque vamos a estar entregando el producto de más placa esta noche entre los que llamen, ahí estaremos entregando más placa que es una combinación de dos en uno ahí tenemos una mezcla también de, de dos productos en uno que es eh, Revoca y revocar y estucar dos en uno bueno y también estamos con herramientas manuales de calidad esta noche vamos a estar entregando un espectacular taladro profesional este taladro profesional de percusión, 550 vatios que lo entregamos a nombre de Chitul herramientas manuales de calidad entre las personas que esta noche estén con nosotros comunicados respondiendo una pregunta que es muy sencilla y también estamos con los productos de la comarca los productos con el sabor de la comarca, tengo dos anchetas que voy a entregar, dos anchetas, ahí ven la que está en la bolsa verde, trae los productos que usted ve en la chenta, así que voy a entregar dos anchetas con todos los productos, más mazamorra, eh, natilla, buñuelos, garbanzos y enlatados, entre las personas que esta noche eh, nos responden una pregunta que está muy fácil. ¿Cuántas veces le hemos ganado nosotros en eliminatorias a Brasil? ¿Cuántas veces Colombia le ha ganado a, a Brasil en eliminatorias? ¿Ah? Hemos jugado hace muchos años, pero ¿cuántas veces le hemos ganado a Brasil? Qué buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué? Bueno, a ver, la O, una pistica, a ver. Una pista, O. O. Esa es la pista, Bueno, o. la O, bueno. La o, la pista es la O. Bueno, así que pilas, porque esto, eh, de estos temas vamos a estar hablando en esta noche, entre las personas, repito, que nos llamen a nuestras líneas. Y bueno pues arrancamos el debate y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton amabilidad y excelencia la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton Medellín es un hotel cinco estrellas la vida la vida la vida la vida mi amigo la vida qué la vida es un lujo Hotel Dan Carton en la ciudad de Medellín. Ya conoces cuándo se vence tu licencia de conducción. Renovarla en Condomédicos es tu mejor opción. Llámanos o visítanos en el centro Clave local 261. Financiamos con Flamingo y crédito, ¿Cómo le parece? Así que llámenos: Info 448-4278-448-4272. Más placa, masilla y estuco plástico acrílico. Ahorrate el reboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall Perfecto acabado en tus obras Bueno y ahora también estamos con el municipio de Daveiva Porque en le seguimos cumpliendo a todos les estamos cumpliendo el, allá Le estamos cumpliendo a todos los Daveivanos Porque el cambio se ve con una inversión de 1.185 millones de pesos Recursos propios de la gente de Daveiva ...hoy ya el Coliseo de Estreza de Daveiva, ...como ustedes ven es una realidad... ...de la administración... ...que dirige el doctor Leito Orrego Alcalde... ...sí señor, con un presupuesto impresionante... ...y que va a permitir con esto... ...la integración de la comunidad... ...en espacios dignos... ...y potenciará la cultura y el civismo deportivo... ...avanzamos hacia una Daveima mejor... ...una Daveiva todos unidos por D'Aveva... ...bueno y ahora sí, vamos al debate... ...nos vamos a la polémica... ...a esta hora... Vamos a empezar y vamos va, vamos. Ay, ah, me falta uno con antes me faltó uno de condomédicos condo Eso sí señor. Le quiero decir Luciano que si usted todavía tiene problemas para sacar la licencia, ya conoce cuándo se le vence su licencia de conducción, renovarla. En Condomédicos es tu mejor opción. Llámenos o visítanos en el centro comercial punto Clave local 261. Financiamos con Flamingo y subsiste crédito. Info 448-4278 y 448-4272. Ahora sí, vamos con Colombia. ¿Cómo Colombia? Esta Colombia me parece, yo no sé, se me parece tanto al equipo que dirige el Bolillo Gómez. Puros empates, empates y empates. ¿Y cuándo va a ganar, profesor Reinaldo Rueda? Porque hoy estamos gozando de un privilegio en la tabla de clasificaciones, pero porque todos juegan para nosotros, hoy increíblemente, Venezuela le ganó a Ecuador, rival directo nuestro, Argentina nos hace la segunda ganándole a Uruguay, pero nosotros qué, si esos equipos hubieran ganado como era lo esperado, estaríamos... En estos momentos por fuera y bien lejos del Mundial y otros ya nos estarían pasando por encima. Pero bueno, por ahora todos juegan, pero nosotros ahora necesitamos el miércoles ganarle a ese rival directo que se llama Ecuador y que jugará en el Metropolitano de Barranquilla. El hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decir cuántos pares son tres moscas. Aquí está don Luciano González. Acá. Buenas noches, Luciano. Buenas ¿Cómo vio a Colombia esta semana. Y Buenas frente a Uruguay noches, señor y hoy frente a Brasil. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. No esperemos que Colombia le gane a todo el mundo. No esperemos tocar la bolita y que la gente grite ole. No esperemos eso. Estamos en una fase de competencia definitiva para llegar a un mundial de fútbol. Entonces, cada puntico que se logre es un Potosí. Cada puntico que se logre es una fortuna. Pero ya queremos ganar a Brasil, a Uruguay, a la Cochinchina, no, a, a Malí, a todo el mundo. Y no es así. a Bolivia. Y, y, y no es así. No le ganamos Y no a Bolivia. es así, pero bueno, tampoco se perdió. Y no es así. Es que la gente no mira, sino que hay que ¿Qué? ganarle. Eso decía Bolillo. Colombia. Colombia en el concierto universal no es tampoco pues el equipo que le gana a todo el mundo Yo estoy seguro que Colombia hoy tiene que festejar más el punto que Brasil Porque Brasil está obligado a ganarle a todo el mundo Colombia tiene que festejar más su puntico que para algo tiene que servir claro, Como sí. a mí me gusta el resultado y estamos en, un, estamos en una competencia Competencia donde los resultados son los que mandan, ahí está Colombia Colgadita ahí, pero ahí está Dos empates en la semana, ahí está Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Pero bueno, pues a mí me parece que se ha cumplido con los parámetros de, de, de, del fútbol colombiano Se ha cumplido con lo que se tiene que cumplir No perder, fundamentalmente no perder Nos han tocado un par de rivales duros, difíciles no se perdió ante ellos y ahí vamos Ah, que los demás juegan con nosotros Pues de malas los rivales de Colombia Que, que pierden sus partidos De malas ellos es que, es que Colombia tiene que preocuparse de sí De lo que tiene, con lo que tiene Y eso es lo que tiene Eso es lo que tiene No fue un partido brillante, espectacular Pero tampoco Brasil La superselección de esta eliminatoria Fue brillante y espectacular entonces un empate a cero goles que alguna renta, alguna ganancia tiene que dejar para Colombia. Bueno, señor González, sí. Eh, cuando uno no puede ganar, lo importante es no perder. Pero este, se parece, esta Selección Colombia está como el bolillo. Todo empate, solo empate. ¿Cuándo va a ganar? Y a rivales directos, a rivales directos. Oye, gracias a Dios, cómo Venezuela le pero gana rara, hey, a Ecuador. Que bolillo, Señor, le ganaron a Ecuador. Don Gustavo Osorio, buenas no, noches. Bienvenido, no, Gustavo. Hola, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. No, aquí hay una demostración. Y es que hay mucha irregularidad. Lo prueba que Venezuela le gana a Ecuador. Y Ecuador está por encima de nosotros. ¿Mm? Y Bolivia le gana a Perú. Y Bolivia le gana a Perú. Así que esa es la irregularidad. Mire, yo no entiendo, yo no entiendo realmente, es el periodismo colombiano. A ver, ¿por porque qué? Toda la, antes del partido contra Brasil, nosotros no somos rivales de Brasil. O Brasil no es rival directo nuestro y nosotros podemos perder con Brasil. Miren, si nosotros le hubiéramos ganado a Brasil hoy. Entonces haríamos 17 puntos, estamos por encima de Ecuador que perdió y de Uruguay que perdió. Entonces uno tiene que ganarle al Caparez que aparezca. ese cuento, yo ya desmonté ese cuento desde hace rato, que es que uno le tiene que ganar a los rivales directos. Bueno, si nosotros le hubiéramos ganado otros partidos que no son rivales directos, por ejemplo, le hubiéramos ganado a Argentina en Barranquilla. Eh, estaríamos más arriba en la tabla y si nosotros no hubiéramos perdido esos dos partidos miserablemente contra Ecuador y contra Uruguay en Barranquilla, ¿m? contra Uruguay en Barranquilla y contra Ecuador en Quito en los cuales nos hicieron nueve goles, nosotros estaríamos todavía mejor porque esa vez sí, los señores se pararon para sacar al técnico Carlos Queiroz, así que... Esa, esas son las cosas que suceden en Colombia Aún así, los puntos de Reinaldo Rueda han servido Mucho empate sí, pero va invicto el señor Reinaldo Rueda Y estamos en zona de clasificación Hoy, por ejemplo, Paraguay la dejó escapar Porque no fue capaz de sacar un punto en Santiago Y ahí quedó con 12 puntos estacionados Nosotros al menos sumamos uno A mí me hubiera gustado... Claro, todos jugaron para nosotros A mí me hubiera gustado ganarle hoy, ganarle hoy a Brasil ...que alguna vez le podamos ganar a Brasil... ...pero no se pudo... ...el primer tiempo fue para Brasil... ...y el segundo para nosotros... ...a mí me gustó el segundo tiempo de Colombia... ...porque desde unos... ...algunos partidos por allí en Copa América... ...de Carlos Queiroz... ...no veía la reacción de Colombia... ...no veía la presión, la intensidad... ...los buenos doblajes... ...hoy nosotros hicimos muy buen segundo tiempo... ...contra Brasil... ...y por allá a lo mejor estuvimos a, a punto de ganar... ...claro que Brasil también estuvo... que ...para ganarnos el partido... ...porque a Mojica, que algunos lo dan como figura, ...lo sacó a Paz y a Rafinha cuando entró... ¿Mm? ...ese Rafinha hizo lo que quiso con el señor Mojica... ...y salvó, salvó un hombre que está intratable en ese momento... ...como David Ospina... ...salvó en dos oportunidades en ese segundo tiempo... ...y las, y las posibilidades fueron, creo que iguales... ...cuatro remates de Brasil, cuatro de Colombia... ...así que nosotros creo que jugamos un buen partido contra Brasil... Porque contra Uruguay, mamita querida, como diría el charrúa, mamita querida, contra Uruguay jugamos muy mal, nos eh, volvimos a la época esa de los 80 cuando iniciábamos un partido de los 11 de bajo el palo, esa no es Colombia, pero hoy sí me gustó Colombia la del segundo tiempo frente a Brasil, don Rafael. Bueno, seguimos saludando a la gente en el panel, ¿Cómo vieron a Colombia, hemos jugado dos partidos en semana, empatitis en Colombia, empatamos con Uruguay, y empatamos frente a la selección brasilera. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa compañero, compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Bueno, sí, dos tiempos, ¿no? Preocupa es eh, esos primeros tiempos después del partido tan espectacular frente a Chile en, en Barranquilla hace un mes atrás. Sí, pero fue otra nómina, eh, ojo. Sí, y, y, pero realmente, ¿qué le ha pasado a Reinaldo en los primeros tiempos? Los primeros tiempos, sobre todo, contra Uruguay y contra Brasil. Eh, desastroso realmente, con mucha posibilidad de... Y, hombre, y, y en todos los partidos, entonces, otra vez Ospina, la gran figura, otra vez los centrales, la gran figura, Wilmer Barrio, la gran figura. No podemos depender tanto realmente de ellos ¿no? Tenemos que... Ahí hay un problema de elaboración, un problema de juego ofensivo en Colombia. Hay, un fa, hay falta algo en la estructura ofensiva de Colombia para realmente eh, sacar adelante los partidos. Claro que hoy Tite, en la rueda de prensa, el técnico de Brasil, dice, hombre, eh, nos enfrentamos a, a un equipo calificado, ¿no?, eh, que tiene más juego y que tiene muchas más cualidades técnicas que otros equipos. Me imagino que otros equipos en Sudamérica, no en el mundo. En la calificación FIFA, clasificación FIFA, seguimos de 16, no, no hemos vuelto a subir. Brasil se disputa con Bélgica el primer lugar en esa clasificación. Pero sí, indudablemente, el primer tiempo... Casi que fue un entrenamiento de Brasil con nosotros. Y, des, y desaceleraron por muchos motivos y no nos en el primer tiempo, igual que Uruguay. Algo pasa realmente en la construcción del equipo en los primeros tiempos. O sea que lo que se entrenó durante la semana, profesor Reinaldo, ¿qué pasa? Porque tiene que volver a reconstruir en la etapa complementaria. Y la entrada de Matius y sobre todo la de Santos Borré, espectacular. Nos equilibraron en ese compromiso porque realmente el primer tiempo fue muy fatal. Rafael, no, y faltó decir que Falcao no está para iniciar. Qué pena, don Reinaldo Rueda. Usted puede saber mucho de fútbol, pero ni estaba para iniciar Falcao García en Montevideo ni para este partido. Ese hombre está para rematar por allá partidos. Eso lo, he, lo hemos sí, venido he diciendo. Yo, yo lo he dicho en los programas de radio toda la semana. Falcao García es para 35, 40 minutos, pero hay que colocarlos en el segundo tiempo. Usted no puede arrancar colocando a Falcao a una defensa como la de Uruguay y de Brasil. Usted tiene que meter ese mastodonte que tiene a... ...que juega en Italia, que no, no hace un gol con Colombia ni a palo. Allá los hace todos, pero al menos para que desgaste al rival, la defensa contraria. Y en el segundo tiempo, meta los últimos 40 minutos a Falcao y a, Juan, y a Quintero, que ese tampoco juega. Ah, o, Entonces, o, o, o, hoy la o, cabeza de Truque es Falcao. O, o otro, no, no, no, le, no lo están acabando. No es, no, para, de pronto para otro. Sí. para no mí es media. que Falcao es un jugador y en esos 40 minutos él responde, porque es goleador, pero no, pero no lo ponga de entrada, no, es que, las cosas que pasa con Reinaldo, a ver, saludamos a Juan Diego Arroyave. y buena noche. Muy buena noche Rafa Gol, Saludos para usted, o para todos los televidentes, no, lo de Colombia me parece que en Barranquilla es una plaza donde la tiene que hacer, eh, una, una plaza que no vengan los equipos a pasarse por, como por su casa que sea una plaza que le cueste al equipo que llegue, que le cueste, porque es la casa de la selección y se ha establecido que allí es eh, donde, donde se han vivido los mejores momentos con este seleccionado, el técnico Reynaldo Rueda, sí, la época, la, la época actual, él quiso, él quiso tener un equipo que no, no, o sea, no arriesgar tanto para no, para no eh, perder, no buscar de pronto por ahí perder el compromiso, él hace rato viene en esa tónica, por eso el partido tan desastroso en Montevideo contra, contra la selección uruguaya esta semana el partido ahora frente a Brasil, el primer tiempo que estuvo muy nublado y, y de no ser por el, por el momento tan espectacular que vive David Ospina creo que sería, estaríamos hablando de otro marcador Colombia llegó, sí, Colombia tuvo sus oportunidades no tuvo sí la contundencia que se esperaba cuando ha jugado en la ciudad de Barranquilla y hoy era un partido para aprovechar eso Paró, hizo unas variantes ofensivas el técnico para buscar precisamente encontrar un juego más elaborativo, más, más profundo, pero desafortunadamente pues no, no, no encontró el camino. Sí tuvo oportunidades, pero no fueron concretadas. Lo cierto es que ese punto, los dos puntos se consigue, le, le, le han servido. Y mire cómo le han servido, que los rivales están trabajando para la selección. Entonces, ahí le está, se le está labrando el camino. Esperemos que esa suerte que ha tenido Reinaldo Rueda con Colombia, que en los últimos partidos esté con, eh, eh, empatando, que suma de puntico, ojalá al final estos punticos sí le sirvan para ir al Mundial de Qatar, don Rafa Gol. Bueno, perfecto. Y saludo a esta hora en la mesa de la polémica del debate a Don Elkin Labo. Buenas noches, Labo. Hola, don Rafa Gol. Saludo muy cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes. Punto uno. Por lo menos por mi concepción de vida. A mí me gusta ser ambicioso, a mí me gusta aspirar a ser presidente para por lo menos llegar a ser primer ministro. Yo con los empates de Colombia no quedo satisfecho, con el resultado como tal, porque es que esto de empate no da para clasificar. Si Colombia sigue empatando no va a clasificar. Es cierto que se mejoró en el segundo tiempo ante Uruguay con una acción de Zapata donde se pudo haber ganado el compromiso después de Uruguay, estar muy por encima de Colombia, y hoy en el segundo tiempo ante Brasil se nivelaron las acciones en torno a opciones de gol porque el primer tiempo muy superior Brasil. Y con esto voy a responder la pregunta y el que lo entendió, lo entendió como iría un amigo mío. Yo sí espero en mi vida ver ganar a Colombia ante Brasil en el tema de eliminatoria, porque hay que ser ambiciosos en la vida. Sí, Brasil es de los mejores equipos del mundo, si no el mejor del mundo. Así haya perdido la Copa América ante Argentina. Pero yo me pregunto, ¿por qué se comienza con tanto temor? Hay algo positivo de Colombia, porque igual hay que mirar el, el vaso medio lleno también. Y es el tema defensivo. Aquí no hemos hablado en Copa América tanta disyuntiva que ha tenido esa línea de defensores centrales y con Carlos Cuesta, proveniente de Atlético Nacional en su momento, creo que se ha mejorado la situación. Pero de mitad de cancha hacia adelante no. ¿Sabe que yo opino otra cosa sobre Juan Fernando Quintero? Al no tener Colombia un jugador por lo menos diferente, no estaba cuadrado hoy, a mí me parece que Quintero no debió haber salido del terreno de juego. Tuvo una opción anterior, antes de salir un remate de media distancia, y salió en un buen momento. Será de pronto, porque creo que la parte física también afectó mucho al equipo colombiano. Es más, me parece que terminó mejor físicamente Brasil que Colombia, en Barranquilla. Y esto lo han venido diciendo algunos jugadores. A don Rafa Gol, que le gustan los números. Mire Rafa, ¿sabe quién tuvo la posesión hoy? 64% Brasil, 36% Colombia Oído a los remates Que remate no significa que sean peligros Remates, y esto lo cuenta el sistema 12 tuvo Colombia, 9 tuvo Brasil Pero remates directos 4 remates tuvo Colombia y 4 Brasil Mire que se niveló en el segundo tiempo las opciones a favor de Colombia O por lo menos equilibró en torno a Brasil el primer tiempo Eso sí, tenemos un salvador que se llama David Ospina. Y señor Falcao, qué pena los que lo defienden. Y tiene toda las charretera y todo el respeto como persona y como jugador. Pero es que usted como centro delantero, su función es generar opciones, marcar gol, no tanto marcar, marcar al, al rival. Y me parece que no cumplió la tarea, así algunos digan que la cumplió. Es que Falcao, lo, la, la orden es, hermano, no deje venir a, no. que no se nos venga. Bueno, yo lo de Falcao sí, lo, lo, lo tengo claro, es jugador para un segundo tiempo, no para iniciar, lo está desgastando, lo está matando. Mire, hoy, los primeros 15 minutos, la posesión de la pelota la tenía Brasil, 73 contra 27 de Colombia. Los primeros 15 minutos, el chaparrón nos lo dieron a nosotros, como si, como si estuviéramos jugando en San Pablo. Bueno... Eh, tenemos ya los marcadores, lo, los resultados de la jornada de hoy, del, de la eliminatoria, y por supuesto que tenemos la próxima fecha que se va a jugar el día miércoles. Va a jugarse el jueves. Eh, el día jueves, bueno, eh, tenemos la fecha y también cómo queda la tabla hasta el día de hoy de las eliminatorias mundialistas. Así está la tabla en estos momentos: Bolivia 1, Perú 0. Venezuela 2, Ecuador 1, Colombia 0, Brasil 0, Argentina 3, Uruguay 0, Chile 2, Paraguay 0. Ahí están los resultados, la tabla de posiciones está así en el momento. Brasil 28 puntos, Argentina 22, Ecuador 16, Uruguay 16, Colombia 15, Paraguay 12, Perú 11, Chile 10, Bolivia 9 y Venezuela 7. La próxima fecha con los siguientes partidos. Bolivia contra Paraguay, Colombia contra Ecuador, Argentina recibió a Perú, Chile recibe a Venezuela y Brasil contra Uruguay. Bueno, ahí tenemos entonces eh, cómo quedado. Conclusiones de Colombia y cómo la ve para el día jueves enfrentando a la selección ecuatoriana, señor Luciano. Me parece que ha sacado muy buenos resultados. Muy, ve, qué tan raro. Hoy no cogieron de cabeza de turco a, a Estefan Medina. A sería el colmo? Sí. Oh, ¿Qué tan raro? Porque siempre hay una cabeza de turco oye Falcao, Falcao tiene todo el derecho y tiene todo, todo el recorrido para jugar en cualquier selección del mundo. Tiene todo el derecho y lo tenemos en Colombia y lo estamos menospreciando. Bueno, hoy por lo menos Estefan Medina no pagó los platos rotos del empate, porque, porque como en Colombia empatar es un pecado. Eh, entonces, Ecuador no se le va a ganar fácil pues. No se le va a ganar fácil. Otra empatía. Ese Ecuador es un equipo complicado, ¿no? Seguramente se le ganará, pero hay que lucharla. No se le va a ganar caminando como quiere la, la, la, el gallinero, la popular colombiana, la galería colombiana. ¡Ay, Ecuador! Ese de 40. No, no se le va a ganar fácil. Es un equipo bien trabajado con un muy buen técnico y con unos jugadores muy comprometidos. No se le debe ganar fácil, se le debe ganar, pero no va a ser fácil para que una vez estemos prevenidos. Sí, hoy la cenicienta del torneo, que es Venezuela, le ganó. Eso no está en los Eso. planes de nadie. A ver, usted, sí, señor eh, esa, esa hay que partir de ahí. Si Venezuela le, le ganó a Ecuador, nosotros el jueves tenemos que ganarle a Ecuador. Y aparte de ganarle a Ecuador, aparte de ganarle a Ecuador... Uruguay juega con Brasil, entonces lo más seguro es que nosotros tengamos 18 puntos y se queden con 16, Ecuador que pierde con nosotros y el equipo de Uruguay también quedaría con 16. Óigame, y nosotros volvemos a jugar con Brasil en un mes, en un mes volvemos a jugar con Brasil ya en, en territorio brasilero y recibimos en esa fecha de noviembre a Paraguay. Oiga, 64 años cumplimos, eh, Rafa, sin ganarle a, a Brasil, 64 años ah, sin ganarle a Brasil Porque le habíamos ganado un amistoso y dos en Copa América, dos en Copa América Pero en eliminatoria 64 años Pero a cuántos equipos en el mundo pagarían un empate antes de empezar a jugar contra Brasil ¿Cuántos? Quisiera saber cuánto le sacan un empate a Brasil de aquí en adelante Bueno, el segundo tiempo hay que aceptarlo bueno de Colombia Y el partido contra... contra son, son rapidísimos de gran potencia física, hay ¿Quiénes? que tener mucho cuidado en ese compromiso frente ¿Quiénes? a los ecuatorianos ah, no, no los ecuatorianos momento, no sé. sí. Oiga, bueno, de todas maneras eh, el partido, los partidos que vienen para Colombia, me parece que tiene que buscar triunfos ya si sí, lo de los empates, si sí, se sumaron esos puntos importantes, pero ahí está vivo Colombia el, el tema es ganar uno de esos compromisos o ganar lo que sigue, Ecuador indudablemente le toca a Colombia hacer un gran partido porque ahí podría estar Mucha parte, un porcentaje muy alto de la clasificación a Qatar 2022. Y seguramente los ecuatorianos, claro, vienen heridos de perder ante Venezuela porque no está. Pues uno advierte, Venezuela ha sido la cenicienta durante muchos años en eliminatorias. Pero mire, para borrar esa herida, porque sigue la herida abierta de lo que nos hicieron los claro, ecuatorianos más heridos, estamos nosotros ante con Colombia ellos. en un partido anterior donde muchos se abrieron de Naspierre. Y salió el técnico y salieron eh, muchas situaciones a relucir esta la oportunidad de ganarle a Ecuador en condición de local. Eso sí, la victoria re, reedita estos dos puntos porque de nada sirve haber empatado con Brasil y Uruguay y perder con Ecuador en tres partidos dos puntos. Yo espero la victoria de Colombia y un datico final de un rafagol. Qué pena pues, y me pueden decir, vaya cuente día uno, pero ayer, hoy, perdón, el estadio metropolitano está en un 90% de capacidad, eso estaba casi lleno, hombre, y la, y la capacidad para el estadio el 75%, ¿esto es normal en Barranquilla? Sí, es normal, Ay, ese les ha sido el estadio más grande del mundo, el de Barranquilla, según ellos, porque siempre lo llenan y reportan menos de la mitad de la asistencia, <risa> y la plata es de esas boletas, ¿qué?, ¿Y la plata de esas boletas que. Bueno, vamos con Independiente Medellín, dejemos el tema de Colombia y vamos con Independiente Medellín que jugó el viernes en la noche, empató 0-0 con Envigado de local y dejó esfumar dos puntos vitales para su clasificación, señor Gustavo Osorio. Sí, vea, eh, yo tengo, voy a hacer otro análisis y, y ojalá que lo escuchen bien los hinchas de Independiente Medellín, porque si yo me pusiera a esta hora, Rafa, a... A hablar como salieron los hinchas que dijeron, no, uno viene a sufrir al estadio. Este Medellín no juega nada, otro empate. Mire, yo voy a hacer otro análisis objetivamente hablando. Y me van a decir seguramente conformista. Medellín, Medellín es, al lado de Tolima, los mejores equipos en defensa. Los mejores equipos en defensa son Medellín y Tolima. Hay ocho equipos en el fútbol colombiano que no le han hecho gol en las 13 fechas que van a Independiente Medellín. Y puedo citar equipos grandes, Deportivo Cali, América, el mismo Independiente Santa Fe, que no le han hecho gol. Hay cuatro equipos grandes que no le han hecho gol a Independiente Medellín. Repito, Medellín es de los equipos al lado de Tolima el que menos goles recibe solamente ha recibido ocho goles, ocho goles en 13 fechas, pero vamos a lo otro, si Medellín que tiene equilibrio en defensa, lo tenía con Bolillo y ahora también lo tiene con el señor Comezaña, si recibe poco gol, menos de gol por partido, le falta eso sí en la fase ofensiva, le falta mucha claridad, en eso tiene que trabajar Comezaña, por eso yo a esta hora, con esos argumentos que doy, porque están allí, están allí como en las estadísticas de que Medellín lleva, hay ocho equipos que no le han hecho gol, entonces yo creo que Medellín puede aspirar a clasificar mejorando en la fase ofensiva. Le toca al señor Julio Comezaña trabajar en esa fase ofensiva, porque a mí me parece que Medellín tiene buenos jugadores hacia el ataque, como Javier Reina, que da juego, que... Eh, Da manejo que puede proporcionar eh, llegadas para gol. Entonces ahí está el tema. Creo yo que Medellín tiene con qué hacer goles. No sé, los delanteros ten, tienen que. Porque es que Cambindo vino como goleador. El señor Buletich, cuando antes de lesionarse, era el goleador del campeonato colombiano. Así que no sé qué está pasando con ellos. Tendrán que volver al gol. ¿Mm? Don Luciano, ¿qué apreciación tiene ese empate entre Envigado y Medellín? No, no, estoy peripatético. ¿Por qué es el.? Anonadado. Anonadado. Es Qué análisis tan profundo y tan detallado para que tome nota, Comesaña. No te hacen goles. Notas te goles. O no, hacen goles. Pero o es no que no a, a diferencia de la selección Colombia-Medellín, necesita ganar. Ay, Colombia. Y si le hacen 20, tiene que hacer 21. Y si le hacen 0. Tiene que meter un gol Ah bueno, ya, ya Labo dijo que no, que no es así Listo, listo super Labo, listo, no es así No es que no usted así, dice que no a diferencia así, de Colombia no es así. A Colombia, no Colombia, Colombia a está a punto de clasificar Medellín ah, todavía, no todavía, todavía no clasifica no. Medellín todavía no clasifica no Y no la, la diferencia es que el deportivo Todos independiente tienen que ganar, Medellín hombre. es un equipo que no sabe a nada Digan la verdad, no tiene sabor a nada no juega a nada, así estoy, de simplecito. Estoy de es, acuerdo con usted. Pero están arrancando ahí que es que no le hacen goles. Por eso. No le hacen goles porque se ha enfrentado a unos rivales que realmente tampoco es que son la quinta exigencia del mundo. Un rivalcito como Quindío le ganó 1-0 porque le metió un gol. Otro rivalcito como el 11 Caldas perdió 3-1 y empezó ganando el Caldas. Pero el análisis es: ay, no le hacen sí, por qué, ¿Y ¿Y qué no? Sí, ¿Y ¿Y ¿por qué? ¿Y por qué no me decís que.? Junior no le hizo gol a Medellín, equipo grande, Cali no le hizo gol a Independiente Medellín, equipo grande, América no le hizo gol a Medellín, entonces, equipo grande, Santa Fe entonces... no le hizo gol y no le han hecho goles tampoco ni Envigado, ni Equidad, ni Bucaramanga, ni Jaguares, ocho equipos que no le han hecho gol a Independiente bueno, de Medellín, Jaguares... quiere decir que Medellín es muy bueno, no es bueno, es sí. muy bueno en defensa, sí, sí, porque sí. solamente Tolima lo supera en menos cantidad de goles recibidos, así que Medellín, en muchos partidos ha sacado el cero. Ay, hombre, y cuando pobre. uno saca el cero, cuando uno saca el cero, voy bueno, yo voy a dar una explicación son... de fútbol. Eh, cuando sí, uno saca el cero, sí, sí, sí, está más no. cerca de ganar, porque puede ganar 1-0. Acá lo que le toca a Julio Comezaña es trabajar en ataque, porque al equipo le falta es claridad no, no, y eficacia. No, no, ¿qué oiga, teorías, oiga. Bueno, ¿qué lo escucho? bacanas? Lo escucho, ya, Hinchas ya, de Medellín, tranquilos. Palabra, le doy la palabra a Medellín. Kilo. Le doy la palabra a eh, Rosa. Indudablemente que en algunos partidos sí le han llegado y a, defensivamente y ha salvado el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, Pero ah, mire, es ayer... Arquero, correcto, pero, ah, pero ayer... Me, pero ayer... Pero ayer... Pero ayer... No, si pero ayer... Pero ayer... Pero ayer... No, pero ayer... No, pero no, ayer... Si pero ayer... No, no, pero ayer... Pero ayer... Pero ayer... Pero ayer... Pero ayer... Pero ayer... Pero ayer... Pero ayer... Pero ayer no le llegaron al Medellín. No le llegaron al Medellín. Ahora, yo sí tengo que analizar mucho el rival, yo analizo el rival, no solamente analizo al Medellín o al Nacional, analizo el rival de los dos equipos, y el envigado, en lugar de ser un 4-2-3-1, hace un 4-6, seis volantes, no colocó delanteros, todos en función de marca, tres volantes recuperadores raspándose la nalguita, y tres adelante de ellos obstruyendo, no dejando jugar a la gente del Medellín, entonces contra un frontón de 10 jugadores le tocó ofensivamente al Medellín, muy complicado, muy complicado. Ajá. El rival otra también hace parte de la justificación, pero hace parte del el fútbol, ya el, madre, el análisis cambiando. de los dos equipos, y lo que hizo Tranquilo el técnico es que del Lein, no y lo que hizo el técnico del equipo del Enmigrado de Fútbol, que es don Rafa Goli. Tranquilo, eh, es que no pasa, nada. Diego, no pasa no, nada. Es que, Rafa, hermano. Amarilla para el señor Luciano González Sequea. Deje hablar a los demás, respete la palabra. Dele, señor Juan Diego. Gracias, Rafa. Es que, eh, eh, para poder ganar y poder, y poder gustar y poder estar en posiciones de privilegio, poder clasificar a los cuadrangulares de finales, hay que hacer goles. Hay que ganar los partidos y Medellín no está haciendo goles, entonces si no tiene una propuesta ofensiva clara, ¿cómo va a querer Medellín estar eh, esperando que van a entrar dentro de los ocho? El trabajo que viene para Medellín es difícil, aquí no pudo con Envigado, es que este Envigado le paró, le paró el equipo que era, y nunca encontró un argumento claro, ofensivo, para poder vulnerar el arco del equipo en Envigado. Entonces, es muy complejo para uno decir... Que, que sí, que el equipo tiene esperanzas, pero con ese juego y con el nivel de algunos jugadores que sigue siendo muy bajo, pensábamos que algunos habían subido, pero no, todavía no, algunos no, no encuentran todavía ese nivel y tampoco encuentran el arco, es muy complejo. Medellín creo que este partido frente a Envigado no es que haya ganado un punto, sino que perdió dos puntos, perdió dos puntos más, porque eran... De suma importancia para poder estar dentro de esa lista de los ocho, de suma importancia. Y aquí Medellín, si no mejora en los próximos días, si no encuentra el camino que lo está buscando hace muchísimo rato, creo que le va a quedar muy complejo clasificar. Aquí hay algo muy curioso y es que durante nuestras transmisiones de radio y de Facebook Live, ha habido cuestionamientos hacia Bueno hacia Arboleda que no merece ser titular de Independiente de Medellín, estoy de acuerdo y hasta el mismo Gutiérrez Salvo ante Bucaramanga que marca gol, es cierto que la parte numérica en defensa vale al Medellín y yo sigo insistiendo, tiene a uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano que se llama Andrés Mosquera y suple los errores defensivos porque aquí todos y no vamos a decir que yo no, todos hemos discutido salvo Cadavid, el resto de los defensores, punto uno, punto dos a mí me parece lamentable ...el eh, empatar ante Envigado en eh, el Atanasio Girardot ...y me pueden decir, es que Envigado no tiene derecho... ...tiene todo el derecho del mundo... ...pero Medellín era el de la necesidad... ...y no se ganó... Y la, ...es más, yo le digo una cosa... ...ahora que por lo menos este servidor ha vuelto al estadio... ...me toca hacerme en la tribuna... ...uno es sinceramente el padecimiento del hincha de Independiente Medellín... ...viendo este equipo... ...viendo este equipo, es más... ...voy a mostrar una imagen señoras y señores... ...de alguien que volvió al Deportivo Independiente Medellín... ...señor... Muéstreles usted la charretera Don Roberto Carlos Cortés cómo se juega, cómo se respeta esta camiseta, usted que volvió a las divisiones menores. Ojalá Medellín tuviera dos tres jugadores como este, que ha vuelto al equipo rojo así sea a divisiones menores. Eso le falta a Medellín, verdaderos líderes. Se llama Roberto Carlos Cortés, lamentable Medellín ante Envirada. Sí, cuando uno no ha jugado ni con tierra, hermano, llega y dice una barbaridad que no, que es lamentable un empate ante Envigado. Es lamentable, Envigado es un equipo de fútbol y hay que respetarlo. Sí, como lamentable, como lamentable, como lamentable fue el empate frente a Uruguay, porque también lo escuché, que había sido lamentable también el empate lamentable. frente a Uruguay, y lamentable frente a Brasil, y esos dos puntos, esos dos puntos obtenidos frente a Uruguay, y frente a Brasil, ¿Y el y el equipos grandes, nos van a clasificar bueno, al Mundial. Gustavo, ¿no? mostrame ¿A fotografía, a ver man? si os has jugado al, fútbol, que decís al, que no, no si ha jugado jugado has jugado con ¿en qué equipo has jugado? A ver, contame no en, qué en la selección de la ceja. <ríe> en la selección de la ceja, ah, yo te vi en el Bonifútbol <ríe> el año <ríe> anterior, tenés toda la razón. bueno Pero es que en la ceja, claro Gustavo Osorio, que hay selección de Dios. hay selección de Catapis, ahí selección de el fútbol de, de, de venga, qué dijeron los hinchas de corazón, al final, yo creo la reacción de no los, hinchas, felices, los hinchas los hinchas los de corazón los hinchas de corazón uh, los hinchas de corazón del Medellín al final del juego, hablaron así con Don Elkin, la voz Señoras y señores, vamos a saludar a ese hincha de corazón que resiste cada partido Acompañando al Deportivo Independiente Medellín Medellín 0, Envigado 0 de local ¿Qué pasó, hincha del medallo? ¿Usted qué piensa? ¿Qué pasó? Que Medellín muy malo y Envigado peor El equipo tiene que estar en la vez también Envigado no le a a Medellín a Nacional ¿Usted qué dice? Eh, increíble que Leonardo Castro que estaba con Medellín Qué lisiado, por Dios bendiga. ¿Quién? ¿Quién? Leonardo Castro no sirve, ni los jugadores ¿Usted qué dice? No, que los jugadores del Medellín que le pongan más amor a las camisetas, pipi. Eso miren a este viejito y lo hago yo mejor que ellos. Pasan, o, o Meten patentes de lejos, pero a todos quieren meten allá para bailando reggaetón, me que lo respeten. Hermano, no sé qué nos pasa en el equipo que no adelantan la, las líneas y todo el mundo se queda. Pero los otros si son capaces de, de adelantar todo, casi nos lo hacen o no. ¿Usted qué dice? No, preocupante, un equipo no tiene identidad de juego, los cambios no resultan. Me veo difícil clasificar a los ocho es complicado. Muy buenas noches, el que nos duele demasiado la actitud del equipo, un equipo que no presiona, de muy, las líneas muy separadas, Didier, bueno, por favor, por favor, Didier, pida cambio, hermano, si no quiere jugar, a nosotros nos duele este equipo. ¿Usted qué dice? Nada, ¿cierto? Lo que vio, ¿usted qué dice, amigo? No, no hay con quién, no hay con quién, no hay un volante de creación, delantero, uno mira para el banco, Jampinea. cambio para Jampinea. Y el sábado toca rezar, toca echarnos la bendición para que no nos llenen. De... Joven, ¿usted qué dice? No, yo digo que ese equipo está muy malo, hermano, sin... Los jugadores no quieren jugar. ¿Usted entraría a la cancha y se mataría por el rojo? Vea hombre, hasta quedaba hasta sin canas allá. Por sin el... canas, no, no. ¿Por el rojo? Eso no son es ra... ah, no son canas, rojo no son rayitos, rayito, sí. son canas. No, lastimosamente un equipo muy pasivo, sin actitud de juego, sin corazón, sin alma. Jugadores desalmados que no quieren correr. Y la, y la directiva no sé qué entrena, la verdad. ¿Usted qué dice? Muy bien lo que dice, compañero. Y muy malo por el cambio del técnico. ¿Cómo va a sacar el 10 que hay que dar la alegría al equipo y meter un solo delantero? Necesitan los dos delanteros juntos, a Uletilla, y al Camindo. Oiga, tu estilo de peinado me recuerda a John Travolta. Ah, qué detallazo, bueno, ¿Qué bueno Pues hay que reír con este resultado. ¿Usted qué? ¿Usted le dio risa? Opinión del partido. No, muy malo. jugaron muy malo. ¿Usted qué dice? No, Medellín está en el mismo... Círculo vicioso, saca técnicos malos, trae otros que están malos. La verdad, el entrenamiento no se ve para nada. que dice y no usted? Doño y Pineda, ya fuera del Medellín, oh, no los Un saludo para un Raúl Giraldo. Que lo odiemos. Que doña se doña vaya. Que se vaya con un montón de jugadores que tiene que ir. nomás más. Castro es jugador de fútbol. Castro es jugador de fútbol. Que jugó muy mal, pero debe mejorar. Debe mejorar. Sí. Voy a terminar con estos hinchas de corazón que siempre están en el estadio Atanasio y Girardo. Siempre ganan el partido estos hinchas del medallo. ¿Qué pasó? Nos dieron permiso hoy, pero vea, nada. No hay con qué. No tenemos no tenemos equipo. ¿Y usted qué dice? Les falta mucha actitud de juego, hermano. Actitud. Mucha, mucha. No tienen con qué. Vea, le voy a entregar el micrófono. Despida la nota y déle cambio a Rafa Gol usted. ¡Hey, Rafa Gol! Feliz noche y que Medellín pueda ganar el próximo partidito que está en y está berraca, berraca. Presentas bien. Gracias. Pico <risa> para el gordito. Bueno. La opinión de los hinchas. Conclusiones, señor Luciano González. No, que mientras aquí el vocero del Medellín, el Adalid del Medellín, dice que tranquilos, que no le hacen goles, y que qué dicha, vea lo que dicen los señores, que pagan la boleta en el estadio. Bueno, allá ellos y su problema, pero la verdad es que jugando así no va a llegar. Oye, entonces el fútbol colombiano anda muy mal, porque Medellín, Medellín, con ese empate, con ese empate, ante un equipo... Que no podía empatar, según dicen acá, los señores en el sed, los compañeros en el sed, se metió entre los ocho y ahora América, América lo sacó de los ocho, pero tiene los mismos puntos del octavo. A hoy, no sé qué pasa mañana, pero a hoy Medellín tiene los mismos puntos del octavo, entonces el campeonato nuestro es muy mediocre, porque aquí hay que acabar con Independiente Medellín, todos los hinchas están en contra del Medellín, yo los quiero ver. Cuando el equipo clasifique Cuando abandono. le gana a Nacional el domingo. ¿sí? Donde Gracias, seguramente y... con Papa y Yuca nos irán a, a sepultar. Prepárate, Dorlan. Rifle, Harlan, que los van a sepultar. el Julio, domingo Julio ha jugado, entre otras cosas, Rafa. Julio ha jugado cual. Yo creo que es el técnico en Colombia que más clásicos ha jugado. Sí, bueno, y, volver, sí voleibol, y tiene historias muy negras en los bueno, clásicos Bueno, no sé, no, tiene muy él negras sabe, historias cómo los clásicos cómo parar Seguramente El, el próximo seguramente. sábado a las ocho y bueno la gente y los medios de comunicación se preguntan por qué no aparece Víctor Moreno por qué no aparece Eduard López por qué no aparece a ser leito están lesionados qué pasa, eh, qué pasa con ambos Díaz están lesionados pero que lo diga el departamento de comunicaciones también sobre ese particular porque ah, el último comunicado ah, fue pero hace pero 10 días Bucan sobre Bucan esas lesiones pues. de esos jugadores no volvieron a aparecer entonces dice Comenzaña, a mí el departamento de médico dice sí que no los utilice no pero diga el departamento de comunicaciones diga usted qué dicen que eso los medios. la que el día bueno, ¿Cómo no, son Belandia, ¿cómo, ¿Cómo no son soluciones todo? López y, y Moreno? Ah, son claro. dos titulares, hermano. ¿Cómo no son ah. eh, soluciones? Sí, son hermano. muchas soluciones. Sí, hay mucha solución. Juan Diego. Dios mío, bueno. Ay, Dios. De todas maneras, para ganar, para poder clasificar, hay que ganar. Y para poder Uy, ganar, hay que activa. hacer goles. <risa> para poder, eh, sí, eh, aunque eh, le duela. Eh, si Medellín, eh, no goles, Medellín no hace goles. Medellín no hace goles. Medellín no hace goles. Y usted es consciente de eso, señor Osorio. Usted sabe eso. Que Medellín no hace goles. Y si no hace goles, no va a clasificar. Y usted no puede vender aquí la idea de que Medellín se va a recuperar de acuerdo a, sus, a todas sus posturas. Bueno, señor Lavo. Yo espero y, y ojalá que Buletín se Comparte. sea titular el próximo compromiso y lo que viene para Independiente Medellín. Ya le han dado mucha opción a. A, a, a Cambindo y Buletín no se le puede olvidar de la noche a la mañana marcar goles Y con lo que yo acabo de ver de los hinchas de corazón Una frase que no la ha dicho nadie La voz del pueblo es la voz de Dios O la voz de Dios es la voz del pueblo Como lo quieras llamar Estoy de acuerdo con ellos Bueno, muy bien Los hinchas del Medellín Espérenme De todas maneras, mañana. el clásico será el sábado No el domingo, el clásico será el sábado sábado Será con yuca como dice Osorio esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Tele Antioquia. El ser, el hacer y los lugares que habitamos. Prende el chip, aprende en Medellín.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 bueno, y les recomendamos los sabrosos productos de La Comarca. Con las mezclas, la mazamorra, el claro compadre, la fécula de maíz, el cuchuco, sí señor, de La Comarca. Mezclas para natilla, buñuelos, empanadas, almohámanas, pan de bonos, La Comarca. Empaquetados, frijol rojo, frijol blanco, lentejas, garbanzos y enlatados. La Comarca. ...cada vez son más productos con el sabor de la comarca... ...la comarca... ...los más sabrosos productos con el sabor de la comarca... ...bueno y estamos con Hechitul, herramientas manuales de calidad... ...sí señor... ...los estamos invitando para que visiten ahora... ...nuestra nueva sede que está en... ...tenemos nuestros puntos de venta ahora de ferretería, hogar, hobbies, todo lo que necesite. En Herramientas Echitul, estamos en el Centro Comercial Florida, local 99289, local 99289. Y también estamos en el hueco, ahí en la carrera 55, número 45 a 17, PBX 5. 513-63-54, herramientas de Chitul, una herramienta de calidad. No olvide ahora nuestro nuevo punto en el centro comercial La Florida, en el local 99-289. Bueno, ya hablamos de Nacional. Anoche Nacional liquidó de visitante al equipo del Huila. Por cuatro goles a uno, no culminó el partido. Pero lo importante es que Nacional ahora sí, Luciano, está al otro lado del charco con 32 puntos. Todavía no. ¡Ah! Todavía no. Otra <risa> vez. Todavía hay no perdió matemáticas más. en la universidad. Ah, pero, pero vos no sois que el ambicioso. Yo quiero más puntaje. Ah, eso es Yo otra quiero cosa. Más puntos. Una cosa Todavía es que no quiera otra, otra, todo cosa todo otra cosa y otra cosa es que no tenga los y, puntos. Y de necesarios. Nacional hay que hablar en dos partidos que tienen una cosa muy en común. El partido del jueves ante Deportivo Cali. Que es final. Donde el, el, el técnico comentarista, ve, ustedes tiene un nuevo colega, el técnico del Cali es colega de ustedes también. Pero sí. no por director técnico, sino por comentarista, ese señor venezolano. Rafael. El, el técnico del Deportivo Cali, que también es colega de ustedes porque es comentarista Rafael con ustedes. Rafael Dudamel. Sí, que es comentarista con ustedes. Ya, yo no ejerzo esa profesión. El técnico salió a decir, apoyado. ...por el antiverdismo de la crónica deportiva colombiana... ...el árbitro me perjudicó... ...el árbitro validó el empate de nacional en fuera de lugar... ...sí, pero el segundo gol del Deportivo Cali... ...es una acción previa a una mano, o no... ...o no, si quieren miren el video... ...o no, entonces unas por otras... ...estoy de acuerdo en que el gol de Jason Perea... ...que significó el empate... ...fue en fuera de lugar... ...pero también tenemos... ...señor técnico... ...colega de ustedes... ...comentarista Rafael deportivo Dudavel. él... Eh, ...del Deportivo Cali... ...venezolano él... Ah. ...como estamos viendo... ...de venezolanos aquí hombre... ...el venezolano él... diferencia la diferencia... ...de este, de de, este venezolano... ...sobre de, todos los demás... ...el señor... ...así que tiene mucha plata... No, ...y no, que no, gana no. mucha plata... ...que levita... Y que, ...este levita... ...los demás caminan... ...y, y que fuera de eso... Aparte de que gana mucha plata, las empresas colombianas de comunicaciones le abren la puerta para que él comente Y le dé luces a este montón de ignorantes como yo que tiene el fútbol Pero volviendo al tema, entonces se empató el partido con Cali por una cosa de la cual carecen la mayoría de los equipos colombianos Una cosa que se llama talante, dignidad ¿Y qué da la dignidad? Los títulos, los logros, las copas que se pueden exhibir en las vitrinas y en los estadios. Eso da la dignidad. Y con Cuila, con Gui, Guila, pasó algo similar, pasó algo similar. Cuando un señor que se disfrazó de árbitro, quiso ser la figura del partido y comenzó a meter a Nacional contra los palos y le empató el juego, ...con un penalti de dudosa procedencia... ...que solamente lo pita... ...ese señor que estaba ayer pitando en el estadio... ...en alianza... ...en alianza morbosa con el Bar... ...acorralaron a Nacional... ...lo querían meter contra los palos... ...pero el equipo en el segundo tiempo les dijo... ...alto ahí... ...nosotros somos demasiado dignos... ...y le, y le afrijoló tres goles más... ...para golear al Atlético Huila. Eso se llama dignidad. Bueno. Eso se llama talante. De lo cual carecen la mayoría de los equipos... ...del balompié. ¿Qué opina usted del con... triunfo de Nacional de No, pero... Eh, ...Pero tengo que opinar también de lo que acabo de escuchar. De manera que a mí me roban allí en la esquina... ...y entonces yo salgo a robar, vea. ¿Mm? ¿Qué tal esa? ¿Ah? Bueno, a mí, a, para a mí me robos. roban algo allí en la esquina... ...y entonces yo salgo a robar porque me robaron. ¿Ah? Ese fue el contexto fue Ese fue el contexto de, de lo que dijo el señor, que como el, primer, que como el gol del Cali había sido, según él no válido, que por eso eh, se siente satisfecho validando un gol de Atlético Nacional en fuera del lugar del señor Jason Perea. Y lo otro, y lo otro, mire, creo que es la primera vez que entre el árbitro y el VAR repiten un penal. Que yo sepa, yo no había, aquí en Colombia, ustedes me recuerdan, se Toda ha repetido la vida los han No, repetido. no, acá, acá en, ¿En eh, Colombia. En este, no, en este campeonato, en, no, este, yo campeonato, no hablo de este, en este campeonato. En este campeonato no se había repetido un penal, que lo repitió el VAR. El Todo. Por, por, la presiones, vida se ha por repetido, presiones. Pero igual Uy, se movió el arquero de no, Luis, había igual que se movió, pero yo he visto ah, 50 bueno. arqueros moviéndose ah, y no han repetido ah, el ya, penal. Entonces, dense por bien servidos. Hablando y vea. Y el señor. El señor Jefferson Duque llegó, llegó a 19 goles, 19 goles en este, en este año. ¿Qué pesaron? Bueno, mire... Eh. No, cantando para, los goles para, para, de Millonario no, ayer son no, tristeza no, dale, para, para decirle a, a Gustavo que sí a, el, el partido anterior de América Millonario repitieron el, el penalti porque el arquero de América se había movido pero luego lo logró tapar y, y, y el, el, el talón lo dejó dentro de la raya y fue bien determinado pero mire Rafa, eh, rápidamente fue cabeza y cola ayer entre Nacional, ya clasificado, y la cola, ya a punto de descender, como es el huilita, el y nuevamente la nómina, la diferencia de nóminas, se refleja en el terreno. De juego. Lo más importante es que Nacional ganó, necesitaba ganar, ese triunfo reconforta ante lo que había sucedido en partidos se anteriores, y el equipo es líder absoluto del torneo, sigue sí. siendo líder y para mi concepto sí, clasificado <risas> sin despeinarse goleó Atlético Nacional y se sobrepuso a muchas situaciones claro que tenía que en el encuentro del árbitro claro que bueno, le ganó, ganó a y goleó que, que le ganó darle mérito, ganó señoras qué? y señores ha dolido a mucho. Ah, una familia no una que dolenada. se llama Atlético <risas> Nacional no, y pues se man, llama Alejandro Restrepo miremos esta imagen porque quiero mostrarla y esto ha logrado el técnico de Atlético Nacional una familia porque esta familia en campeonatos anteriores no daba tiempo pie con bola. Y un homenaje a este jugador que ya es sexto en la tabla de goleadores históricos de Atlético Nacional. ¿Cómo? Se llama Jefferson Duque. Eh. 80 goles. Ah, perdón. Llegó al séptimo lugar. Está uno de Londero. Bien. Por Yo Duque. La Sigue la marcando goles. Así a algunos les dé rabia la foto. ¿Qué hacemos? Pido la palabra 10 segundos. 10 segundos le quedan H -h Hemos llegado a unos extremos tan inverosímiles que sí. dice por allá uno. ¡El ladrón! ¡Los ladrones! Al, a, a, a, al jaguar le robaron un partido Miserablemente Ay, oh. Hablando de ladrones Resulta. Y dice el otro por allá Era el, el partido de cabeza y cola Esa cola le ganó a Medellín 3-1 Eso no lo ven eso no lo ven. Pero así lo <coughs> quieran minimizar. Pero vos mismo recuerdas que Así lo quieran minimizar. Nacional, ¿eh? Así lo quieran minimizar esta victoria. Porque dice aquí el caballero del lado del señor Velosa. Eso era cabeza y cola. Sí, era cabeza y cola. Esa cola le ganó a Medellín tres veces. Ese, ese ganó tres partido no lo estamos analizando. Ese partido ya lo analizamos. Ese partido, ese partido, partido ya lo analizamos. Y lo bailó. Y, ya y ese ese lo, lo bailó. Ese partido, y lo ese analizamos. Bailó. Ese partido no lo bailó. No, porque es que eso es muy humilde. Para minimizar los resultados de la jornada los ayer, resultados de la jornada, de favor, avisos, ya, de la jornada Me, me colocan los resultados de la jornada A, a tu patrón le la ganó 3-1 de posiciones, por favor Los resultados de la jornada de la liga Así está Así fueron Aguárez los resultados derrotó cuatro goles por uno al Deportivo Pasto Caldas perdió de local 2-0 ante Deportes Tolima, Cali 2, Equidad 2 Millonarios 0, América 0 Patriotas eh, juega contra Santa Fe el día de mañana, igual que Bucaramanga y Junior el próximo martes. Quindío frente al Pereira. Tenemos la fecha completa. La fecha que viene este fin de semana: Tolima, Huila, Equidad, Patriotas, América, Cali, Pereira, Caldas. Fecha de clásicos: Nacional, Independiente de Medellín, próximo sábado. No se presente Nacional ese partido. Pasto contra Quindío. Petrolera enfrenta al Bucaramanga, Santa Fe a Millonarios, Junior a Jaguares y Envigado a las Águilas. Bueno, posiciones, primero Nacional, 32 ¿Quién, puntos ¿quién, ya quién? clasificado. segundo Millonarios, ¿quién quién? Millonarios, 26, tercero Tolima, 24, cuarto Jaguares, 21, qué sorpresa, quinto Junior, 20, sexto Petrolera, 19, séptimo Envigado, 19, octavo América, 18, noveno Medellín, 18, décimo Pereira, 18. Quindío, 11 con 17 unidades, Bucaramanga, 17, Cali, 17, puesto 14, Águilas, 16, Equidad, 15, Santa Fe, tiene 14 unidades, Caldas, 9 puntos, Pasto, 9, Patriotas, 8 y el último del torneo, Huila, con 7. Bueno, eh, por favor, me regala un número, del 1 al 180. 40. El número 40, Carlos Mario Jaramillo Aguilar, otro número. El número 89. Para Felipe Huistrago de, de Manrique, <risa> eh, otro número, Velosa. 72. David Alejandro, Molina, dos, dos, dos, dos. David Alejandro Molina, también eh, en Fátima. Ocho personas en el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. ¿De dónde lado un número? Del 1 al 123, a través del Twitter. El número, el 100. El 100. Gana con nosotros, respondió bien la pregunta. Todos unidos por Antioquia, porque Colombia nunca le ha ganado a Brasil por eliminatoria. Margarita Salcedo. Bueno, entonces nos despedimos a ver si tienen rápidamente algún vitrinazo. Tengo para Esteban Peláez y Norbey Berrío. Pacho Fernández, Friby Pulgarín, familia Roldán González en Belén. Para. Jason González, hincha independiente de Medellín en Zamora, para Lucemil C. Gómez en la Sierra Puerto Nare que está de cumpleaños. Carlos Mario, David Urquijo, Iván Ramiro, Córdoba, Argiro López y Miro Jiménez. Para Joaquín Emilio Morales en el municipio de San Vicente y para Federico Santamaría en Copacabana, que está de cumpleaños. Para estos hinchas de Atlético Nacional en el municipio de Itagüí, esposos, un saludo muy cordial, observemos la imagen, los esposos y también hinchas verdolagas, Don Hugo, sus del partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol Gol es Rafa Gol equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol Gol El Rafa Gol Rafa Gol Gol, gol. gol.